Mira. Esto estaría así. Vamos a explicar un poquillo cómo llevo organizada la mochila, ¿vale? Ahora que más o menos llevo la comida, llevo todo, ¿vale? Espero que se vea bien. He hecho una pausa ahora porque ahora si no, ya es que me es tontería dejarlo grabando. sale un desastre, ¿vale? ¿Cómo llevo yo un poco las cosas? Estos son... Eh, portavidones, o, o la zona digamos, del, de la mochila es de 500, es decir, que habrían eh, softflash de 500 ¿vale? Los míos son de 350 ¿vale? Son Light, los compro aparte, la mochila no traía, está está la de 5 litros del decalón ¿vale? La de 5 no está mal tiene un bolsillo grande, extensible con un pequeño velcro aquí que no coge mucho, pero bueno, algo sirve y luego tiene pues aquí una, una malla transparente Vale, bueno igual que aquí, elástico y también tendría ¿ves? un pequeño velcro coge poco, pero bueno vale bueno, son dos soflas de 3,50 eh, los suelo llenar alrededor de 2,75 2,50, 300 depende un poco lo que vaya a hacer los voy a quitar, los voy a dejar aquí vale esto no es tan mal le puedes quitar la curva eh, esto lo que lleva es un cierre aparte que queda ¿ves? que hace ¿Ves? Como para cerrarlo totalmente no es necesario, pero tiene como, como una válvula, ¿vale? En realidad se pueden dejar rectos y entonces no tienes que preocuparte si están mirando para acá, para allá, para qué lado están mirando. Pero bueno, eh, están así. Y algún día lo mismo los dejo otra vez rectos como los anteriores que tenía. Estos son los segundos soft flash que gasto de Raylight, van muy bien. Dan un poco de sabor al principio y el truco está en coger nuestro pajo, le das la vuelta al soft flash, lo sacas, lo pones al revés coges un estropajo normal, el verde de cocina flojo, ¿eh? no un nanas de aluminio no, eh, y entonces con uno de estropajo de, de normal de, de cocina el típico uña ese amarillo y verde, pues le das suavemente suavemente le das por la parte interior, ¿eh? le das la vuelta y le das un poquito de jabón por la parte interior y eso en, en una vez quizá no, pero ya prácticamente te queda sin sabor primero da un poco de sabor, ¿vale? pero ya digo, le haces ese truquillo y se va el brillo, que es como una especie de capa de plástico fina que lleva y entonces se va vale un eso ya habría que grabar un vídeo un día en la cocina tranquilamente con un soporte y bien vale pero funciona funciona es darle yo digo quitarle el brillo interior con nuestro pajito suave y mejora mucho vale mejora mucho que ya prácticamente no tiene sabor siempre da algo a plástico de ¿eh? todos salomón todo tan un pelín pero ya digo es el truco vale que llevo aquí llevo las llaves del coche y, eh, y pañuelos, por si tengo que ir al baño o lo que sea, y las llaves, ¿ves? Las llaves del coche. ¿Qué más? Aquí llevas pues tres tirantes que son elásticos, es elástica esta parte, es poco, no es esto, no es elástico, pero lo suficiente para que tú ya puedas coger un poco, no es totalmente ahí, ¡clac! ¿vale? Lo puedes regular, puedes engancharlo aquí, aquí al punto que tú quieras, ¿vale? Yo lo llevo así siempre, dejo este trocito porque si no abajo te haría te un poco de corte, ¿no? Te haría un poco como, como cortecillo aquí entonces yo prefiero eh, ponerlo uno más arriba, entonces deja un poquito ¿no? como más natural pero bueno, si lo queréis más apretado pues iría lo cogéis abajo ¿vale? ¿Qué más? Luego lleva pues aquí un bolsillito que no lo uso, pues son de estos que se caen las cosas. Pero bolsillito y un silbato. ¿Vale? Son de estos que es como solo una... como doblarse encima y ya está. Y aquí lo mismo. ¿Vale? Bueno. Nada, malla, no olvidamos de malla y todo eso. Vamos a explicar un poco la mochila. En la mochila yo digo, esto es elástico. Va muy bien porque refrigera muy bien. Eh, aunque te mojes se seca distante. Va muy bien. Pues aquí meto yo lo que es... en un lado pongo... La comida dulce, por decir, ¿vale? Cabe bastante. Y en este pongo la comida salada, que bueno, no es salada, pero sería el tipo pan. Tipo pan, o si llevara un sándwich o algo. No, suelo llevar sándwich, pero ¿eh? lo pongo en este lado. Es bastante grande para ser una mochila de 5 litros. Vale. La música. Yo lo que hago es que llevo unos auriculares enganchados aquí. ¿Vale? Esto ya está un poco reventadillos. Son táctiles y... Y los llevo enganchados a la gorra para que si yo me los tengo que quitar, se queden enganchados a la gorra. vale Los llevo enganchados aquí y luego llevo esto para cuando voy. Por ejemplo, una bajada y bajan con bici. Me tengo una bajada y bajan con bici gente y yo voy por delante. Y quiero que me vean un poco con más... más... Hombre, te van a ver, pero que te vean más rápido, ¿no? O coges carretera. Si coges carretera estás clarísimo que tienes que, que llevar esto irte por el carril y por el lado izquierdo para ir en contra de los coches, tú los ves de frente y los otros tienen siempre espacio un coche, entre medias de cuando ellos pasan y tú, siempre mínimo hay un coche de diferencia y, y entonces llevar siempre esto encendido siempre que vayas por, por carretera, ¿eh? que a veces hay que hacer tramos ¿qué más? Eh, bueno eh, aquí por ejemplo metería a ver si lo pillo bueno, estaría aquí Me voy a dar la vuelta y así lo enseño os enseño primero el móvil el móvil iría así yo soltaría un poco la... un poco de aquí abajo y entonces cojo, ¿vale? y el móvil lo llevo en una funda que bueno, es impermeable sí, al final es impermeable, hombre, no es para sumergirla pero bueno, no le da la lluvia y aquí llevo el móvil, ¿vale? mira, de hecho llevo la, la propia tarjeta cuando no llevo cartera, que voy a entrenar, llevo la tarjeta por si pasara a comprar, tuviera que comprar alguna cosa en algún momento, pues llevo la tarjeta y con eso me apaño, ¿no? Y ya está, es una funda antirradiación y eso, bueno, está bien y está mal. Está bien, eh, bueno, por un lado porque si te caes o algo, para bastante, para bastante es una tela gordita, entonces para bastante, esto es como un Sky, ¿vale? Acabado fibra de carbono, pero es como un Sky, vale. no, no es que sea fibra de carbono. Y esto es tela antirradiación, de estela conductora. Esto lo que consigue es bueno y malo. Eh, consigue bueno que la cobertura, toda la emisión del móvil, no te está dando en la espalda, pegada a la espalda o a una riñonera donde lo lleves tú esto. No te está pegando esa radiación, que yo tengo un medidor de radiación y, y emite al final, el móvil está emitiendo algo, depende de lo que haga el móvil. Eh, pues bueno, eso te lo evita. Lo único malo es que en algunos momentos eh, te quedas que, que a lo mejor una llamada o algo no te llegue. Los WhatsApp suelen entrar, los WhatsApp suelen entrar, pero una llamada probablemente no entre, ¿vale? Lo más probable es que una llamada no entre en el móvil, pero sí que los WhatsApp sí entran. Se ve que es una señal más pequeña y es suficiente y entra, ¿vale? Entonces yo eso pues lo llevo aquí. Voy a enseñaros un poco como hoy el día de, bueno, de ir tranquilo. Y voy explicando cosas, ¿no? De... Vale. Bueno, pues aquí meteríamos lo que es la, la chaqueta de membrana. ¿vale? La chaqueta de membrana la metíamos aquí o el cortavientos. ¿Ves? Va muy bien. Es bastante grande. Hace una altura aquí. ¿Ves? Este trocito de cosido. Este trocito de cosido pequeño. ¿no? Lo que evita es que cuando tú metes aquí la chaqueta no se sale hace de tope, entonces tú la ves asomar un poquito por aquí, pero no se sale, no es como si fuera cortada así, ¡Fum! un tubo y se sale, no se sale tranquilos que no se sale, yo llevo a toda la chaqueta de membrana más gorda, más pequeña no se sale, ¿vale? A mí me gusta llevarla por fuera, en realidad se podía llevar dentro la chaqueta de membrana, pero me gusta por fuera y entonces barre va como ventilada, ¿eh? Ventilada no te da tanta calor a la espalda, da esa impresión, ¿no? Y... y luego llevas todo este tubo enorme, ¿ves? todo esto tipo salomón, ¿eh? Todo esto es boca para meter eh, material, puede ser, por pues, la misma chaqueta membrana, pues, yo qué en bocata, lo que quieras, eh, lo típico para las carreras, ¿no? Pues pantalones sobre pantalones impermeables, otra eh, camiseta térmica, eh, yo qué sé, meter guantes, meter manguitos, en fin, todo lo que necesitéis. Cabe bastante, bastante, ¿eh? O sea, esto es muy grande, para ser 5 litros. Cabe muy bien, o sea, podrías meter casi una botella... No entraría, estaría muy justa, no la he probado. Una botella de 5 litros de agua casi entraría, ¿vale? Para que os hagáis un poco la idea. Y luego lleva un bolsillo que no está del todo conseguido, que va abierto, ¿vale? Yo le he puesto un clic para que lo cierre, imperdible. Y lo que llevo... Ah, bueno, aquí llevo... Pues, bueno, por si meto tirada larga y tuviera una, lo típico un roce o algo poder ponerte un poco de esparadrapo y para rellenar isotónica hoy no voy a rellenar, pues estoy haciendo menos pero bueno, aquí va, ¿vale? para rehacer isotónica con agua, ¿vale? entonces yo lo que llevo en este bolsillo que está, este estaría pegado a la espalda yo le hice un inventillo ¿vale? le puse el clic ese para que le cueste un poco más sacarlo y luego que tengo que hacer es acordarme siempre cuando voy a a lavar la mochila, a quitarlo porque, hombre, si no se va a mojar el dinero tengo 20 euros, llevo 20 euros un pañuelo, eh, llevo eh, una, catch, una un voltaren, me parece que es, no sé es un voltaren, creo que llevo un voltaren, eh, por si me dolía la espalda, eh, un imperdible, eh, llevo un trocito de DNI pequeño donde se ve mi número de DNI por si me caigo por ahí, que tengan mi DNI, lo que es el número y con eso me busquen. Es un DNI, digamos, viejo cortado. Y luego llevo, eh, eso que veis de esparadrapo, es... Eh, eso es un alfiler, una aguja, forrada de paradrabo para que no pinche, por si tuviera que reventarme alguna eh, bullofa, ¿no? Ya sabes, alguna eh, que te haga una ampolla, ¿no? Y tuvieras que reventártela para poder seguir corriendo, que te quite un poco la presión, o debajo de la uña, que te quite la presión del líquido, ¿no? Te das un golpe en una uña y se queda el líquido ahí y te duele cada vez que pisas, ¿no? Pues con eso ahí empieza a haber mosquitos, ¿eh? Pues con eso te lo evitas, ¿vale? y ya está, eh, pasaré un poco del paso, y así llevo la mochila no hay mucha historia, llevo eso vamos a ponerlo el móvil aquí ahí, y ya está, ya está toda la historia con eso llevamos todo y la verdad es que me está durando mucho se me agujera un sitio por ahí pero de meterla ya es donde no debía pero por lo demás mmm, me está durando mucho, Lleva, yo, yo creo que llevo dos años con ella y yo salgo mucho a entrenar o sea que y salgo con mochila, que con riñonera no suele mucho, o sea que realmente la uso bastante, así que estoy bastante contento, ¿vale? Bueno, pues así, así va la cosa para un entreno, eh, es eso, el agua, lo dulce, lo salado, eh, y si hace mucho frío o lluvia o lo que sea, pues la chaqueta de membrana, básicamente es eso. El líquido es el, la botellita para rellenar isotónica y la botella es aquí. ¿Eh? Y ya está, con eso, así vamos. ¿eh? Y bueno, cuando se rompa más, pues bueno, es posible que coja una de estas otra vez, porque hay algún modelo que, que la han variado un poquito, en el del de, decalón, pero, pero. hay alguno de otro color, no me acuerdo qué color era, que era esta, está todavía sigue idéntica. Lo que pasa es que venía con. Venía con portabastones, venía con una acople para portar bastones detrás. Eh, que yo eso no lo necesito, pero. Pero bueno, y esta la han subido. Esta siempre valía 30 y creo que está 38.40 por el tema de llevarlo de los bastones. Pero bueno, ¿vale? Así que así vamos, mis camisetillas de tirantes y poco más, ¿vale? pues venga, así así corremos